Hola, hola, buenas tardes, aquí estamos recuentando un día en la taberna y hoy venimos a Total World Warhammer 3, nuestra campaña con los reinos, Nosotros hemos venido a disfrutar de lo lindo y a tratar de quitar este hábito o este déficit negativo mantenimiento de ejército 9.000. Todo correcto y los ingresos los tenemos por los suelos, ¿no? Lo siguiente, así que vamos a ver si podemos movilizarnos para sacar... Eh, dineritos, obviamente ¿Nos queda mucho para poder llegar hasta aquí? Pues oh, sí, hasta que no tengamos bueno, Los ingresos decentes No vamos a poder hacer nada Yo creo, yo creo que lo que nos va a tocar es Movernos Para eh, Uy, aquí no vamos a apoyar No, aquí no vamos a apoyar Nos va a tocar movernos para Pillar eh, Estos eh, edificios De aquí o estos poblados de aquí Que al fin y al cabo no son Nada del otro mundo para nosotros Y deberíamos pillarnos bastante fácil Y bueno, dentro de lo que caso, pues, tenemos acceso y demás Así que no nos preocupamos por esa parte Ok, de acuerdo, teniendo esto cuenta Nos queda algo por hacer Este señor para movilizarse Que no lo vamos a hacer por ahora Porque necesitamos bastante carne Aquí tenemos cositas que mejorar Pero no porque no tenemos dineros y lo suyo es a ver si podemos plantar aquí el campamento tribal al, en el siguiente nivel. Vale. Ok, ¿qué más tenemos? Este. No, dame otro. Construcciones disponibles. Puf, aquí estamos en los mismos. Que, ok, estaría muy bien o no está muy bien la idea, pero si no tenemos dinero, mal vamos. ¿de cuánto pasamos? Puf, Nos gastamos 3.000. Nada, nada. Vale. Señor guarnicionado sin moverse, es que este está aquí haciendo que esto vaya subiendo poquito a poquito. Eh, ¿Cómo vamos? De control, por cierto. Menos 68. ¿Me puedes hacer un poquito de eso? Que lo sé. Bueno, más 10 por turno. Ok. Vale, poquito a poco. Sí. Vale. Siguiente puesto avanzado disponible. No. Finalizamos todo. Vale, pues. Cerramos turno con lo que hay... Y listo... Uh... Oráculos de decens, Vale, sí, me apunto... Vamos a ir a por ellos... De hecho, ahora... Va, autorresolución... No nos vamos a calentar tampoco... Vale, perfecto... Estantar de disciplina... 1500... Vale, por el apoyo... Genial... Pillamos tesoros extra... Vale, y este poblado se lo quedan nuestros aliados Vale Uh, Vibra Azul, pacto de no agresión ¿Esta gente está en guerra con algún clan de los nuestros? No Bueno, estaban yendo, eh, para allá ¿Podemos acudir? Sí, yo creo que podemos subir hacia allá para poder entrar Y han dejado la guerra con esta gente Voy a votar que no al menos por ir y arrasarlo. Enjambre putrido. Nada más que añadir, ¿no? Vale, luchado de los fosos. Adquisición de experiencias. Mentalidad atacante. Tamaño de laura. Liderazgo. Vale. Uh, presupuesto para seducir unidades. Menos 15%. Vale. Vale, vale. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. No llegamos aquí a ninguna de las dos caravanas. Pues estos son caramelitos de ingresos, eh. Vale, aquí tenemos mejoras. Aquí nuestro cazador, perfecto. ¿Qué le vamos a meter? Vale, vamos a subir esto. Aquí, el lanzamiento y la de Esto es una bestialidad. Vale. Vale, vale, nos lo quedamos. Perfecto. Ah, tiene sobrenombre nuevo. Uh, ataque cuerpo a cuerpo contra pieles verdes... No. Vale. Nivel 40... Pierde una batalla pero sobrevive. No, vale. Ok, pues hemos asumido que aquí no vamos a poder acudir. Vale, y tampoco me parece nada negativo. Entonces vamos a ir hacia este costado para subir por aquí e ir pillando estas zonas que al fin y al cabo sí que nos van a venir bien. Uh, el último castillo de los cielos. Vale, aquí hay, hay gente Me gusta. Quiero movilizarme porque no llego a ninguna de estas, pero podemos plantar aquí emboscado. Actitud recolectar. Crecimiento de del campamento, 10% en los campamentos locales, ingresos generados por asalto. Vale, pues nada, vamos a plantar aquí. Movimiento de campaña, ingresos. Vale, a ver si podemos enganchar alguna de estas caravanas que la verdad nos vendría bastante bien porque son suculentas. Vale, aquí uh, uh, uh, aquí tenemos otra caravana Es que nos están pasando las caravanas y podríamos estar ganando un montón de dinero Simplemente atacando esas caravanas Vale, la pila de... Esta está hasta a punto de... Estamos a punto de conseguirla, vale Esto es el crecimiento del campamento Vale, qué cositas nuevas podemos plantar por aquí uh. no, O sea, estamos a nivel 3 y no podemos plantar nada de esto Por los ingresos, ¿no? 4.000 Fua, suelta fuegos Tira sobras, noblar, pan, pues Empezamos a sacar panzafuegos, fuegos Escupe hierros Vale, esa zona me gusta mucho Luego, esta zona de aquí fuah, es que esto es caballería, eh Los dientes de martirio son una pasada Y luego esta ya es los comehombres Poder perforante, arremetida Infantería monstruosa Vale, comehombres con puño de hierro Yo creo que vamos a tirar más por esta, eh Me gusta bastante más que eh, sacamos los panzafuegos Que son magos Principalmente Pero tenemos Sueltafuegos Infantería monstruosa Con cañones Y luego Los tirasoras No, eficaz contra infantería Ataques de colisión Buen alcance Vale Y estos son ya unidades Potentes de tier 3 Me gusta Es interesante Pero obvio Necesitamos dinero Vale ¿Cómo vamos a sacar dinero? Movimientos Vale Vamos a atacar aquí no, porque no me dejar cruzar. Pues te voy a reventar el campamento. Vale. Nah, no, simulamos. solución. Sí. No hay nada que pelear aquí. Vale. Unidades reabastecidas. Perfecto. O al tesorero no lar que no. No da para mucho el pobre. Vale. Uf. Uf, uf. Oh, podemos. Vale, vamos a ir hacia la fortaleza. Y al menos apoyamos aquí a nuestros aliados. Bueno, van a sediar ya. <risa> vale. Hombre, vale. vale, poder reventar Ahora este campamento nos vendría bastante bien también. Vale, bueno, tenemos ya 4.000. Así, ah, y esto ya se nos va bastante de nuestro nuestra zona de dominio. Vale. Tyrant. Vale, vale, vale, vale Ok, pues cómo nos vamos a movilizar A este señor ya no, no lo hemos movido Vale, pues vamos a movilizar No, es que este tampoco lo podemos movilizar Porque tenemos que subir esto Esto es importante Tenemos ahí el puesto avanzado Vale, ok Cima siniestra, subir esto Buah, 4000 que va Nos quedamos pelados Vale, eso es problemático Ok, aquí ¿Qué otra cosa podríamos poner? Esto que son 2.000. Vale, no nos viene mal. Y plantar esto son 3.000. No, es que es muy caro. Es un problema porque es muy caro. Vale. Y vamos a ir a futuro. Creo que vamos a coger esto. Que son 2.000. Son cuatro turnos. Lo ponemos ya y más o menos vamos paliando un poquito. Esa aparición del, del caos que vamos poder a poder. Vamos a... Poder tener en un futuro Entonces Nos gastamos ya los dineros Y empezamos a construir Esa protección contra el caos Vale Aquí Estas son las almas Del príncipe demonio Los oráculos de Tecense Tienen una La legión del caos Y la corte de hielo Tiene otra Vale Nosotros lo no hemos conseguido Obvio Vale Vale, vale, vale Pues ya con, ¿Quién sigue sin moverse Vale Eso es un conocido Mejora de construcción disponible Vale, más que conocida. Si pues, es que problemas son los dineros, tú. Vale, bueno, por lo menos los avances de botín los tenemos movilizados. Vale, finalizamos. Bueno, podemos meter este ejército en. Vale, vamos a meterle marcha. Seguimos generando carne, ¿no? Sí, vale. Que ahora cuando giremos por aquí. Vale. De hecho. Podemos cambiar la actitud de este ejército No porque está guarnicionado La provincia saltada Uh, ¿está bajando el control de esta provincia? No, bueno, creo que no ¿En qué, en qué provincia está esta? ¿En el campamento está de aquí justo Vale, no, no, creo que no está bajando el control de la provincia Creo. Mm, mm, mm, mm. Vale, ok. Por siguiente turno, vamos para adelante. Continuamos. Uf, uf, uf, uf. Feo movimiento, ¿eh? No me fío, es que aquí hay muchísimos sobros. Vamos a ver si nos podemos retirar. A un lugar seguro, vale. Necesitamos recuperar unidades en ese ejército porque tenemos muchísimo noblar y contra esa muchedumbre de ogros iba a ser un problema Vale, investigar la siguiente tecnología. Ojo, lugar de concentración tribal. Perfecto, mil de tesoro, talismán de salvación. Vale. Lugar de concentración tribal. Excedente 1 a los campeones recién desplegados. Límite de cambios 1. Habilidad de ejército. Masacrar, Vale. Vale, el talismán. Vale, perfecto. Ok, ¿qué vamos a, a meter de nuevo? Tenemos aquí Mejor saqueo, 10 armaduras de comehombres, hombres de éxito en la Emboscada, Unidades de Oro Toro, Recompensa de Contratos, Excedente de Población, Ingresos de Edificios de Campamentos, Fuerza del Arma. Uh. Mm. ingresos por comercio, mantenimiento, unidades de noblas, tiras tirasobras, tiras bien. 1 a los desplegados, vale, no tenemos, no teníamos por aquí una que nos daba un montón de ingreso, no me acuerdo cuál era, hacer población, desplegados, carne pesada, ingresos por el comercio por cada aliado, uff, este es interesante. Vale, luego por este lado, ¿qué otras cosas tenemos interesantes? Sobornos. Oye, Crecimiento del campamento en territorio enemigo. Patrón oro. Ingresos provenientes de saquear y tomar asentamientos un 25%. Esto es una pasada. Pero claro, tenemos que hacer toda esta rama de aquí para poder llegar a esa zona. Vale, vamos a meter este de las relaciones, son cuatro turnos. A ver si con esto podemos anexionarnos no algún... Bueno, no, no, no diríamos ejército, pero... Uh, ¿dónde, ido la... ¿dónde han ido las caravanas? tú Literalmente han desaparecido, ¿eh? Oh, bueno, aquí tenemos un regalito. Llegamos. Yo creo que podemos, ¿eh? Este ejército no estaba nada mal. Podemos instar reclutar. No. Son todas de un turno. Es una lástima, tío, que no hayamos podido pillar esas caravanas. Vale, bueno. Vale. Bueno, eh, va bajando el nivel de... Eh, aquí seguimos... Sí, vale, seguimos dentro del área de influencia. Perfecto, pues vamos a pillar este monolito. vamos a reventar muy fuerte, de hecho. Sí, perfecto. Vale, vamos a ver si podemos atacar aquí. Vale. ¿En serio se supone que pueden con nosotros? ¿Qué, qué requisitos tiene esto? No, es que no te lo pone, al fin y al cabo es eso de ejército y ya está. Vale, y lo podemos contra esta gente. Uf, bueno, es que pasamos por encima de los. No, bueno, vamos para allá. O sea, hay mucho campesino y tal, nosotros tenemos los noblas, pero no sé. O sea, vale, no superan en número, pero la mitad son de rango. O sea, las alabardas tampoco nos deberían suponer un problema a la hora. Defensa frente a cargas contra todo, sacrificable... Vale, bueno, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver cómo manejar esto. Yo, yo pienso que deberíamos poder bastante, bastante contra la, la caravana esta. ¿Vale? A ver, ¿qué tal se nos plantea? Es eso, es que necesitamos ser belicosos a muerte tú. Y no sé yo si absorber otros ejércitos. O sea, lo que sí que está claro es que debemos eh, ser capaces de arrancar y de coger estas batallas sencillas, entre comillas, contra las caravanas. ...para poder hincharnos de pasta, a más no poder saquear, a ver si podemos saquear eh, los ejércitos de Katai... ...que es complicado subir hacia el norte y, y saquear eso, yo creo que vamos a tirar más hacia la zona sur... ...que sí que son tierras que podemos que podemos conquistar, Y los orcos al, al menos en un primer contacto no nos deberían suponer un problema... Vale, uy dónde han desplegado? Vale. vale, vamos a coger el combate así, literalmente hacia arriba. Vale, esto va a ser el grupo 2, por ejemplo. Vamos a meter esto aquí, este. Vamos a meter el grupo 1. Ah, no tiene poción ni hechizo ni nada, ¿vale? Voy a recordar que sí. Vale, estos que van con armas sobres los vamos a poner aquí detrás para poder cargar y luego vamos a meter... Este aquí y este aquí Vale, y vamos a meter un grupo con esto Vale, y luego estos dos aquí en este costado Vale, perfecto Vale, vamos a meternos Aquí en medio, Uh, él también quiere, eh A ver quién lleva antes Vale, obviamente yo Vale, vale, vale, y a ver si podemos aquí. Vale vale vale, vale, vale, vale, vale, vale, Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Oje, les cuesta pasar por el... Vale, colapsamos ahí y ya está, listo. Bien, las unidades por la el cuerpo suyas no tienen nada que hacer. Con las de Rango sí que no tienen nada que hacer. Vale, nada, nada. Y nuestro señor es mucho más fuerte. Bastante más de hecho. Vale, perfecto. Vale, nos movilizamos. Eso es. Vale, vale, vale, continuamos. Venga, una buena carga. Nada, y junto se van un poquito desbaratados, están más nah, bueno, que hechos. Nah, destrozados. Para perseguirme en este, de hecho. Nah, esto es un despropósito. Todo el mundo corriendo por ahí, no hay nadie, nada, nada, nah, perfecto. Oh, This e hijos míos, ¿cómo que estáis Z, Z, Z, Z Odio eso, tío. Están en mitad de la melee y están medio dormidos. Es como, necesitamos actividad. No, necesitas actividad. O sea, te estás pegando con todo Cristo. ¿Cómo que necesitas actividad? estoy igual, eh. Oye. Okay. <risa> a ver. Que no me ¿no? ¿Quién necesita.? Uy. ¿Ves? O sea, les he indicado ir a por ellos y ir pasando el tema. Que a esos. Vale, de hecho, vamos a tirarle esto aquí al héroe Perfecto, que lo ralentizamos. a ver si nos podemos cargar al héroe de la caravana Toma ahí, ¡Lol, le he cargado con la panza ¡Mum! Dale, dale, un garrotazojo Vamos ahí Toma ahí ¡Ea! A disfrutar Vale, na, yo juego con esto Sí, vamos a darle a la pastilla, pero con esto podemos cerrar bastante bien. Vale. nada, nah, muy bien. O sea, hemos cargado al, R, eh, al héroe. Eh, más que limpio. Nah, finalizamos batalla. Listo. Vale, cerramos. Oye, muy bien, eh. Si nos va a dar los ingresos que necesitamos para poder solventar el turno, perfecto. ¿Veis que ha sido? Una de, un destrozo pero bastísimo lo único que hemos perdido es un poquito de salud en una unidad de Ogros Toro que en vez de tener seis nos hemos quedado con dos. o sea, hemos tenido aquí cuatro bajas pero el resto o sea nada del otro mundo y, y les hemos pasado por encima es que no sé cómo trabaja el simulador es de... bueno, supongo que somos demasiado fuertes Vale, perfecto. 1300, 300 de resistencia. Mucha experiencia. Más tesoros. Vale, perfecto. Salvación especial. Perfecto. El enemigo muerto en combate. Vale, y hecho se ha perdido la caravana y todo. Vale, perfecto. Ok, presente inspiradora. ¿Qué más vamos a tener? Dos puntos a nivel 4. Embestida, Ogros Toro. Bonificación de carga. Vistes de las montañas gigantes, no. No, vale, vamos a meter noblas, noblars, No, vamos a meter aquí estos puntos y para adelante. Vale, ¿podemos, bajar, ¿podemos volver a la ciudad? Sí, más o menos. Vale, encima siniestra. Bueno, tenemos dineritos. Vale, vamos a meter esto que al fin y al cabo... Oh, bueno, no, no, no, no. Vamos a subir aquí. Oh, no, esto sí que no podemos... Vale, vamos a meter esto, que son... ese aumento de ingresos Nos vamos a quedar un poco... Uy, es que claro, este... Giro de los acontecimientos era bastante... O oh, ha sido bastante inesperado eh, eh, eh. Vamos a volver a casa... No, nos van a pillar Y si metemos... Vale, ok, no nos atacan. vale, estamos en restos del demonio Al menos tenemos un poquito De, de guarnición ahí... Perfecto, vale, no, no, somos tan tan fáciles de destruir, vale, me gusta, me gusta, me gusta, vale, esta caravana, sabemos que no vamos a poder con ella Vale, y aquí nos faltan ingresos Filón de mineral, propiedad de reclutamiento local, qué lástima, vale, bueno, nos queda poquito eh, vale, este sale en no los sé, no. Vamos a mover por aquí Es que este a, a, ¿A dónde vamos con este señor? Está al 8, pero ya me dirás ¿Qué hace? Uh, vale, vamos a subir Vale, si sí, podemos destrozar aquí a Zaomi Vale, vamos a cambiar la actitud para meterla neutral Vale, y ahora iremos aquí Aquí, aquí, a luchar contra Zaoming. Se estampa para aquí. Y. Uh, uh, jinetes de grandes lumas. Tiene el, el cohete. Cuidado, ¿eh? O sea, está fuerte. Ballestros de Jade. Uh, artilleros de la grulla. O sea, tiene, tiene potencia este señor. Vale. Ok, veremos cómo lo digamos, más tarde. Uh. vale, vale, vale, vale. vale. Ok, nos, nos movilizaremos, no cabe duda. Vale. Uy, ¿hemos llegado al campamento? No, pues no podemos llegar. Vale, perfecto. Vale. Ok. Aquí hay otra caravana. Ostras, si viajan tú. Vale, ok. ¿Qué tenemos? Construcción disponible, no saltar notificación. Fondos escasos. Sí, ya me di cuenta. Presupuesto de autoconstrucción. No. ¿Podemos meter comercio? A ver si podemos hacer algún pacto. Tripatruenos. Establecer relaciones diplomáticas. No. Como en montaña, esta gente está muy lejos. Lazar. No, vale, la confederación no va a funcionar aquí Aquí qué tal Tampoco Aquí los fauces de sangre Esto con esta gente deberían no aceptarnos Bueno, no tenemos ni alianza militar tú Vale Ostras, que sangre, tampoco Vale Oh, por qué Amenaza moderada Seguro de hostiles. Eh... Vale. Vale, ya sabemos que tenemos esto. Vamos a ir a la bancarrota. Así que en el próximo turno se debería arreglar. Yo sepa, no tenemos ninguna batalla así pendiente, ¿no? O al menos cerca de ser liberada. No, vale, caemos en la bancarrota. Asentamiento asediado. Los restos del demonio. Con dos ejércitos. Ah, no, solo con uno. Dienteor entra en bancarrota. Vale. Nuevos contratos disponibles. El enemigo ha rodeado tu ciudad, mi señor. Y esto no me lo callo. Y a tropas para ayudar a los defensores o se rendirán vencidos por la muerte. Vale, ¿qué contratos hay? Uh Kairos ¿cómo voy a ir hasta allí? O sea, me queda un rato, ¿eh? Vale, la otra es Jugad, padre de la plaga. Vale, no, lejillos también bast Bastante lejillos Vale, y este es Cison Elimina al siguiente personaje Buf eh, Pues esta es la que mejor me viene Pero no voy a aceptar ninguna Porque para qué O sea, no completarla tampoco me lleva a ninguna, a ninguna bonificación. Vale, pues nada, no, nos movilizamos para allá. Corrupción de slangs. ¿Declaramos la guerra a esta gente? Son orcos y ya está. Pero no llegamos. Vale, en el siguiente turno. ¿Cómo ha quedado esto? ¿Dónde está? Vale, vamos a. Ubicarnos aquí cerquita Al menos por un turno Y nos quedamos aquí Vale Ahora bien Aquí qué tal vamos Esto está subiendo o qué? Vale, estamos mal porque estamos cayendo Pero bueno, por lo menos esto sube Vale, me gusta Ahora bien Aquí, al sur, o nos estampamos, o continuamos en la bancarrota. Así que vamos a tratar de liberarnos, pero esto ya va a ser en el próximo capítulo. Así que, visto lo visto y hecho lo hecho, nada, espero que hayáis disfrutado, que os esté gustando esta serie de Total War Warhammer Tesco de Reinos Ogros. Y lo de siempre, ya sabéis, seguidnos en las redes de la taberna que las tenemos aquí en la descripción.